Pues aquí estamos de nuevo, esta es una caja que seguro ningún espectador de este canal de YouTube conocerá para nada eh, Sí, nuestra idea de cambiar servidores y tal está saliendo un poco... Pero bueno, vamos a seguir experimentando Esta vez, como teníamos ya esta bonita tarjeta gráfica y algún componente más hemos dicho Pero vamos a gastarnos la pasta Y vamos a, pues, eh, comprar un procesador Y comprar una placa... ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Qué pasa aquí? Bueno, en fin, parece que tenemos compañía Pues comprar una placa base Esas cositas Y vamos a montarlo todo Y parece ser que este señor me va a ayudar Así que voy a quitarle todo en medio Y ya si eso Empezamos Con un plátano Bueno, pues nada, tú vas a estar de florero, ¿no? Vas a mirar, vas a hacer Y lo que yo te digo no, ya yo está más, Te voy a ayudar a montar y lo que sea ya ya ya. Montar, no sé. ya ya ya. Bueno, pues vamos a empezar con la placa base eh, Voy a sacar cositas De la caja de la placa base Porque aquí hay muchas cosas Aparte de el manual Uh, un SSD eh, Sí, hay un SSD Mira, hay un SSD Maravilloso, un Western Digital Black De 1Tera, que va a ser nuestro disco duro eh, me encantan los SSDs en ese formato, también hay un cable SATA. Yo no sé por qué tiras cosas al suelo. Bueno, es cosas de youtubers. Y el faceplate, que eso es. Esto. Bueno, vamos primero al grano, que es la placa base. Esta placa base que es bueno, una placa base así como mediana. Eh, importante cuando vayamos a hacer un montaje, pues tener un sitio que no haya electricidad estática y tal. Si ponéis la placa en la propia caja, con todo el ruido que hacen estos plásticos, pues también puede salir. Esta es una placa que no es muy top pero bueno para nuestro propósito eh, puede puede servir tiene hay dos ranuritas de ram creo que esto es eh, ram de un solo canal tiene el pci express para la tarjeta gráfica el grande el pequeñito podemos poner aquí algo el m2 para el disco duro que va aquí y que luego lo pondremos um, y luego procesador y tal eh, con el procesador que hemos comprado que pone aquí, Radeon Vega Graphics, pues podríamos usarlo sin tarjeta gráfica, porque la placa base lo soporta, pero no. Eh, vamos a ponerla la gráfica, que también es uno de los propósitos, utilizar esa, esa gráfica para algo, definitivamente, de verdad. Qué afición tenemos por comprar cosas y luego no utilizarlas. Voy con el procesador Es la misma caja que usaste para el anterior Sí, la caja sí bien. Para el anterior y para el anterior Y bueno Para que veáis cómo funcionan los experimentos de Skadi pues, eh, y tal A ver, son experimentos Esto se ha dicho siempre Vale, el procesador es un eh, Una AMD Athlon 3000 Es pues, de las cosas Menos potentes que se pueden comprar eh, Doble núcleo 3.5 GHz Bueno, bien, Para una cosita sencilla ¿Cómo va a ser esto? Pues sin más Bueno, pues para montar esto eh, eh, Los procesadores de AMD Que son los que tienen los pinchitos Porque los de Intel tienen como una superficie Y los pinchitos están aquí Los de AMD tienen pinchitos en el procesador Y agujeritos en la placa base ¿Vale? Ah, que solo puedes conectar una, un procesador AMD a una placa base AMD Y solo un Intel a una placa base Intel ¡Correcto! Entonces, el, que... <risa> el triángulo hay que hacerlo coincidir con, con uno de los triángulos que hay aquí Que diría que es este, que es el que está marcado ¿Vale? Pero bueno, lo que vamos a hacer Es dejarlo reposar aquí Bueno, primero vamos a abrir eh, La palanquita, ¿vale? Lo dejamos aquí Y si todo funciona correctamente Entra el solo, ¿vale? No hemos hecho ninguna presión Lo hemos dejado caer, ¿vale? Presionamos un poquito Para que no se mueva Y hacemos... Clean y ya está, el procesador instalado. Más... Un delito todavía, a... <risas> Más sencillo no puede ser. Más, eh, el disipador. Eh, los procesadores que vienen en cajita vienen con estos maravillosos disipadores que, bueno, son sencillos. Esto es todo un montaje muy sencillo, o sea, quiero decir, ¿qué, qué queréis? Y traen eh, ya de por sí su propia pasta térmica. Que, que bueno, pues lo pones encima y ya está esto, esto no tiene nada ¿Cuál es la orientación de esto? Pues la verdad es que Según te queda mejor este cable Este vale. cable es el cable del Ventilador que va aquí En este conector de aquí Ahí Estaría muy bien que ese conector hubiese sido negro Para que él hubiese quedado más bonito por si luego no bueno, lo vas a ver Bueno, pero también hay que cuidar la estética De verdad estos millennials Y lo ponemos aquí estos boomers. Y lo ponemos aquí encima sí, a ver. Esta palanquilla, por cierto Es la que hace que La chapilla esta suba y apriete Y la posición de desapriete Es esta, lo ponemos aquí La verdad es que porque en el vídeo Se va a ver bien, porque yo estoy viendo una puta mierda Perdón, un, un, una Ya tengo que cortar cosas Una caca, family friendly, family friendly Estoy es YouTube, no, esto, no es nuestra radio, esto es YouTube, hay que ser family friendly. Se aprieta un poquito. Ole. Voy a hacer los revés para que se vea en el vídeo. Se gira esto, que así. Mira, mira, mira, mira, Qué maravilla. A ver, tienen que estar los dos lados metidos, así que estaría muy bien que esto me ayudase un poco. Uy, esto está haciendo ruidos raros. Sí, está haciendo un poco de... estoy haciendo un poco de presión de más. ¿Te imaginas que nos cargamos una placa base en directo? Directo no, pero caramba, bueno, la placa base sí. Bueno, pero eh, sacamos el YouTube, el vídeo en YouTube con el título. No, ya, o sea, Te has cargado una placa base. Bit, bit ya tienes. Montando bit. un ordenador, se rompe la placa base entre paréntesis. Eh, no, no, montando entre, entre sale mal, acaba llorando. <risa> montando un ordenador sale mal, efectivamente. Por pues la placa no, no es que sea barata. Bueno, así veis como la pasta térmica cuando la aplicas, macho de verdad, qué sufrimiento. A veces cuando alguien me dice no, pero es que lo estás poniendo al revés, pues, pues seguramente, yo qué sé. Ahí, vale. Las cosas cuando se hacen con cuidado, ahí, ya está, ya está. Es cuestión de controlar que en un lado y en el otro esté todo bien metido clac. y ya está. Hace clac y esto ya no se mueve. Y tiene pasta térmica Todo perfecto Todo perfecto, todo bien ¿Qué más? Eh, bueno mm, mm, mm, mm. Mm, No, estaba viendo que a veces me da la sensación de que las placas base como que se deforman un poco para adentro Una cosa rara. Eh, la memoria RAM ¿Qué pasa con las raquetas de tenis? No te preocupes Uy El tenista, fíjate Pero si tú no llevas micrófono, ¿por qué estás hablando? Ah, vale Bien, así me gusta. ¿Por qué tienes un plátano con el ordenador? Pues porque hay que merendar algo, de verdad. Pero no ahora. Pero, bueno, a ver, cada uno merienda cuando puede. De verdad. Bueno, ver. memoria RAM. Eh, nosotros hemos comprado 8 GB, 2 de 8 GB, entonces vamos a tener 16 GB. Pensaba que había comprado 8, pero no, vas a tener 16 pedazos de GB. Uh. ¿Que para qué vas a usar esto, dices? <risa> Porque, que, porque te estoy. El no se está contando te, estoy te estoy montando ahí un ordenador para ti, básicamente. Sí, básicamente me está montando el ordenador para mí porque necesito un servidor eh, para tener bots de Discord, bots con los que estoy sufriendo mucho. Pero no hables tanto que no el micrófono. Pero pero como tío, pues se me oye. Bueno, pues eso, que va a montar cosas de bots de Discord y a ver si me monta también un servidor de Minecraft. Vale, eh, como yo soy. Minecraft? Como yo soy un señor mayor, yo no recordaba que ahora las placas base, al montar la RAM, un lado sí sale hacia afuera, pero el otro no. Entonces hay que hacer algo así, como meter esto así, que la hendidura por favor coincida. ¿Vale? Esto yo creo que se metía algo así como así, ¿no? Sí. Así. Se aprieta un poquito hacia abajo y hasta que eso haga clac. Y si no le hacemos hacer sí, clac ya, a este mano ah, ah, vale. No, esto no está bien metido Porque este lado no está hasta el fondo Eso no es un clac Esto está haciendo muchos ruidos raros, ¿eh? es cierto Efectivamente ¿no? Es cierto, no sé si se va a oír Pero esto está haciendo muchos ruidos raros Y hecho esto Pues la siguiente memoria Pues lo mismo Buah. A, ¿Qué? a ver cómo metes eso, ahí Pues así, mira si no ha tocado guerra. Bueno, pues ya he aprendido una cosa que es topa abajo. Lo que pasa es que un lado hace clac y otro lado no hace clac. Ya está. Y ya está. Ay qué miedo. Ay qué miedo. Y ya está. Esto en teoría sí debería estar bien. Vale, pues aquí nos queda un tornillo qué hay que poner ahí para que el disco duro SSD esté ahí y no se mueva nada. Precioso. y ese tornillo lo has tirado al suelo. ¿Y ese tornillo? Lo has tirado al suelo. Confirmamos. Confirmamos. No. Y ese tornillo no viene con la... Es muy posible que no venga con la placa base sino. no... ¿Por qué te... has tirado el cable SATA al suelo? Porque no lo voy a usar. ¿Qué es el cable SATA? <ríe> Bien. Eso para otro día. Pues ya tenemos un tornillo... Y un destornillador adecuado para tornillo, ¿vale? Entonces, esto es básicamente con mucho cuidado. Voy a aprovechar que este destornillador debería ser magnético para poner este tornillo aquí. ¡Eh, voilà! ¡Ya está! ¡Un tera! ¡Así! ¡Pam, pum, pin! ¡Venga! ¡Sin problema! La placa ya está, no La placa ya de ¡Todo bien, todo correcto! Es ¡Más que bueno. vas al suelo! caja ¡Uy! bueno Me voy a tener que poner muchos subtítulos, me estoy dando cuenta. ¡Sí! ¡La verdad que sí! que tú me callarías la digo, family friendly, family friendly por favor, family friendly bueno, puedes poner el pit cada vez que digo y todas esas cosas. no, voy a poner el pi la caja, bueno, no me voy a extender con la caja porque ya la conocéis, vieja amiga conocida de siempre eh, comprada en PC, por cierto y con muchos tornillos, así que mira, no necesitabas tomar no tomada, tienes de sobra ¿Qué me falta? ¿No me falta? No, me falta esto, esto, esto El que... plátano, para ponerlo. No. plátano igual me lo como, pero si sí, eso no. Me falta esto que es lo que... Que ves? yo veo mucho youtuber americano y esto lo dicen I.O. Shield, que básicamente... Creo que eso ya nos lo has comentado. ¿Veis este hueco? Pues así. Ya está. Precioso. <ríe> Una cuestión muy sencilla. Hay que atinar un poco porque, en fin, no lo puedes poner al revés. Pero aparte de eso... Bien, sí, bien. Lo ponemos aquí. La cuestión de todo esto es que aquí hay unos tornillos que estaban ya en la placa, o en la caja, que no me acordaba yo que los había dejado, pero los había dejado con buen criterio, para saber cuál va en cuál, porque hay diferentes tamaños de tornillos que vienen con la caja. Esas cosas, bueno, ya sabéis. yo Vosotros ya... Controláis estas cosas. No, yo no, por ejemplo. Bueno, pues Estoy aquí contigo. Pues mmm, en su día encontré cuáles eran los tornillos que iban aquí. Y en vez de decir, bueno, los voy a volver a meter en la bolsa de los tornillos. Pues no, los dejé. Para recordar cuáles eran los tornillos. O sea, pues bien, es lo que haría cualquier persona coherente. Pues eso. <risa> vaya, vaya. Vamos a poner esto por aquí. Ay, esta placa sí que entra bien, de verdad. Como se nota que es el tamaño que tiene que ser. Y ya está. O sea, una vez metes la placa, que hay unos agujerillos que tienen sus tornillos. Y agujerillo, tornillo, ya está. No hay nada más que, que ver. Mientras yo voy haciendo esto, puedes coger de ahí dentro de esa caja. No, de la, de la gráfica. Puedes coger las dos chapas que... Voy a hacer algo útil. Se llaman de perfil bajo. Sí Pues esas dos chapas Dame un segundo que es que estoy viviendo Un montón de tensión Pero vamos, puedes imaginar cómo va la cosa, ¿no? Sí, más o menos Y también puedes imaginar que igual necesitas unos alicates De verdad, pero ¿por qué no me está entrando esto? ¿Alicates para qué? ¿Por qué no me coinciden los agujeros? ¡Oh! Acabo de descubrirlo, ¿por qué no me coinciden los agujeros? ¿Qué es que este tornillo... Aquí. A ver, algo a mí no me cuadra. Porque este es de este y este otro es de este. Y tienes una cosa en medio. Esto, esto es lo mismo que me está pasando a mí con la placa. Aquí hay un agujero que no coincide. Entonces, <risa> cogemos esto. ¿El, qué? No, el, so qué el soporte del, del tornillo? Que los tornillos van en un soporte tal que así. ¿Vale? Pues en este caso a mí no me coincide. Pues lo muevo. ¿Vale? En tu caso... En mi caso, hay algo que... Me... La... Che, che, che, che, che, dame un segundo, dame un segundo. La cuestión es que, ya que lo estás mostrando así, y espero que se vea, ¿vale? Pues la cosa es que esto para las cajas como esta de perfil bajo va así, ¿vale? Con, con las dos chapas. Entonces tienes que quitar esa chapa con estos alicates. Y ya... ¿Cómo se quita esto? Quitándole esto eso es quitando los tornillos con los alicates mientras yo voy poniendo esto ¿Y ¿por qué con los alicates exactamente? Bueno, pues para, para que, que le puedas para que le puedas dar vueltas porque igual con los dedos no le puedes dar vueltas es que esto es muy grande ese clack le das da miedo. le das media vuelta y ahora lo eh, quitas así ya está gracioso. ya está voy a la caja porque si no sé que se me va a caer ya está. Y yo voy a seguir poniendo aquí tornillos. Ay. De verdad. Yo que no había hecho nada de hardware en mi vida. Yo tampoco. De hecho, yo soy de software. Yo también. Bueno, yo no soy de software. Yo soy de mantener el software de otros. Así que... Vaya. Y ahora estoy aquí haciendo experimentos. Que si desmonto un ordenador. Que si no sé qué. Por cierto, que ha habido gente que nos ha... Felicitado por ¿Ah, sí? el vídeo En el que desmontábamos un All in one, lo cual pues Es de agradecer, la verdad eh... Ay, ¿Qué me está haciendo sufrir este? ¿Yo por qué? Te, te... No, no, tú no, este bicho Joder Ahora mismo somos Dos personas sufriendo por tornillos <risa> Más o menos Yo creo que ya tengo todos mis tornillos no he perdido uno Vale, por Dios, qué sufrimiento Yo pensaba que esto iba a ser más fácil A ver, aquí ja, Fácil, eso qué es, se come Fácil, el mundo del hardware De verdad Esa gente, Esa gente en YouTube Que te monta dos ordenadores por semana Y te dicen, ahora te voy a montar Unos ordenadores para probar Cuánta memoria consume, no sé qué Y tú, pero... Si a mí montar un ordenador y que funcione me cuesta tres días. Señora. Okay. Nah, okay. Este, este no ¿Y lo... Y Esto lo supongo que va aquí. Efectivamente. Y van separados porque ocupan dos ranuritas de estas Hostos, de la... La más larga entonces se de pone de así, ¿no? Buah, bueno, es muy grande esto, ¿eh? Sí. Se pone así, ya está. Okay. Luego ya cuando se vaya a montar yo... Yo lo monto, no te preocupes. Esta caja, que ya lo comentamos en su momento Es una caja de perfil bajo Entonces, pues las cosas que se pongan en las ranuras PCI Tienen que ser bajitas Pues como esa gráfica que nos traía ya las ranuritas para O sea, las, la, las chapillas, los brackets Para montarla en perfil bajo Pero también la propia gráfica tiene mmm, una altura Olé. Que es pequeña ya está. Contadito, eh, contadito todo. Precioso. está está bien que tú hayas terminado antes que yo, la verdad. Porque yo todavía estoy aquí peleándome con mis tornillos. Eh, se me ha perdido un tornillo. El otro día me preguntaron por el tornillo de, precisamente del anterior vídeo y yo sí apareció debajo del sofá. Vaya. Vale. Ah, sí, sí. Eso lo edité, eso, eso está... Eso está en el vídeo. Eso está. A mí no me engañéis, yo eso lo edité, yo eso lo he metido en el vídeo. Sí, sí, pero luego no contamos dónde se había quedado el, el tornillo. bajo del he sofá, pero ya lo has cogido, ya lo cogiste, aparece en el vídeo eso no lo corté. Yo creo que no conté dónde apareció el tornillo. Pues yo creo que sí. No, di diría yo que no. Créeme, tú lo has vivido una vez y yo lo he vivido como eh, 19 por haberlo editado. De verdad Ya está, ya tienes el tornillo No Sendino se levanta Sendino se levanta desesperado de la vida Y lo mejor está por llegar porque hay que darle la vuelta a la caja Para que uh. el tornillo que se ha quedado dentro salga Parece claro que se caerá y sé es que es que eres un genio bueno, aquí no hay un sofá para que se meta debajo del sofá No, hay una mesa, varias sillas, Tu mochila Oye, no, no cuentes los secretos de la radio, la radio Es verdad Si queréis saber más sobre ese comentario Episodio 1 de la no. temporada 1 del podcast Gaming de Room Sí, no, y de hecho Si queréis saber realmente Cuáles son los secretos de la radio Tenemos un podcast en Patreon Que se llama eh, Backend Que además es un término eh, tecnológico de servidores muy bonito que lo hacemos solo para los patreons que os podéis hacer patreons nuestros en patreon.com barra digital y así pues nos ayudáis a que todo esto pues pueda seguir haciéndose porque si no la radio señores como la ciencia no se hace sola hay que hacerla y yo ya sé lo que va ahí. Y yo sé que. Bueno, sé dos cosas. Uno, que tenemos que quitar una chapilla que hay en el lateral para meter la segunda ranura. Que realmente podríamos bueno, prescindir de ella, pero no, hay que montar las cosas bien. Ah, no, de hecho es que esto va a ocupar esta ranura y la ranura siguiente. Entonces hay que quitar. Bueno, dos, obviamente. Hay que quitar dos chapillas. Because, eh, yes. Sí, pero quiero decir, esta placa. Eh, tiene la altura como de tres ranuras de, de, de PCI y realmente la gráfica, el, el 16, queda en la, en la segunda, empezando por arriba, no en la primera. Entonces, este tornillo que acabo de quitar lo tengo que volver a poner y tenemos que buscar unos tornillos para ponerle a eso. Uh, ¿No te convencería más quitar esa que acabas de poner para ponerlo así? No, porque si no esto queda sin tapar y entra polvo. Amiga. Ay, porque si no, luego a futuro no se puede utilizar esta. Entonces yo prefiero montar las cosas hacia abajo. Además que, quiero decir, esta gráfica es obvio que por la altura del disipador ocupa dos ranuras en vez de una. Pues ya que estamos... Lo que pasa es que... Ah, pues sí, pues tienes razón. Sí, tienes razón, hay que montarlo hacia arriba Porque hacia abajo no se puede De verdad Menudo caos de montaje Bueno, por fin Por fin, metemos la gráfica Venga, venga, ánimo, vamos A tope con la vida Por favor No quiero sufrir más Metemos la gráfica, la metemos así Hacemos así Y ya está Bueno, Qué fácil Vale y esto efectivamente pues va con el cable este doblado, ¿vale? Bueno, pues ya está, ¿no? Eh, quiero decir, la gráfica ya está en su sitio. Todavía esto ya no se mueve. Me, me encanta porque es que re realmente lo que hace algo en este ordenador es este cacho. Aquí debajo está la fuente de alimentación, pero eso lo hace. ¿No podrías esto? literalmente cortarlo y luego lo sueldo? Eh, no, porque la fuente de alimentación tiene que estar aquí De hecho, podríamos ponerle Uno, dos Dos discos duros Un SSD aquí, pero bueno la vida. Es una caja que me encanta Porque es que hay, caben tantas cosas en tan poco sitio <risa> ¡Qué maravilla! Me encanta porque los vídeos parecen mucho más pequeñas Sí, los vídeos parecen mucho más pequeñas Pero es enormísima. Mmm, Entonces, ¿qué nos queda Por aquí? Pues eh, USB Que esto está aquí está se pone y ya está esto no tiene más misterio usb usb eh, qué más tenemos aquí usb interno usb aquí realmente esto está como organizado de una manera que vamos a tener que reorganizarlo porque Vaya. Mmm, no queda para esta placa en concreto no queda muy bien pero bueno hay que poner los cables bonitos que así también el airflow, es decir, las corrientes de aire, están mejores. Están mejores, no son mejores, ¿no? Están mejores. Eh, ¿Qué más? Bueno, aquí hay un ventilador, aquí hay un conector de un ventilador, que el conector del ventilador de la caja está aquí. Si hablas a ese volumen no se te oye. Sí, se me oye. Igual esa cámara no, pero esa sí me acoge. Vale, entonces esto está aquí. Y esto, esto lo vamos a independizar el uno del otro, porque si no va a estar como muy mal todo. Esto va aquí, o sea, esto es como hacer coincidir cosas, ¿sabes? tú ves esto y esto, pues este va ahí. Y este, va aquí. Es o sea, no, no es más, no lo estoy explicando porque... es que. Esto no... es como el Arduino, no os preocupéis, es igual. No, Esto es como un Lego. Sí, se, se encajan las piezas. Eh, vamos a terminar lo antes posible con esto. Y así tendré menos tiempo. Por favor. Por vale, sí, ¿no? esto ya está encajado por aquí. vamos a poner un poco hacia adentro. Esto... Esto es lo, todo lo que me queda. Realmente estos conectores no los vamos a usar, porque serían para discos duros, pero no los vamos a usar, así que lo vamos a meter por aquí, que no estorben mucho, y que no se metan en ningún ventilador, por favor, gracias. Sí, que es una chorrada, pero de repente dices, uy, cuánto ruido hace este ventilador, pues resulta que hay un cable, que no se usa para nada, pero que está ahí en medio. Esto también lo vamos a esconder por aquí una vez esto lo tenemos escondido, eh, nos faltan más cosas para esconder este cable. Que este cable es el de los conectores de. Ah, mira, en esta placa viene marcado. Vale, entonces, Power SW, pues Power SW es Power Switch. Que aquí lo marcan como Power Button. Muy bien. Eh... Ay, no veo más HDD LED Esto ya no sé si lo he enseñado en un vídeo anterior Porque es que realmente es complejo Es muy pequeño Y no es nada agradecido eh, power, LED, power LED ¿Cuál es el más? El menos es este Y el más es este pues el menos. Aquí y el más va al lado. Esto sí que es como los conectores de los buses del Arduino. ¿Y tengo algo más? No tengo nada más. Vale, bien. Esto ha sido poco doloroso. ¿Qué más nos queda por aquí? USBs. Pues los cables del USB 3 van a estar aquí muy en medio. Pero bueno, vamos a procurar que no estén demasiado en medio. Y yo creo que este plano lo he movido al cambiar pues... la tarjeta de la cámara. Y el USB, que aquí tenemos uno. ¡Y ya está! ¡Ya está! ¡Ya lo tenemos! ¡Poja en los comentarios! Bueno, pues con este sonido tan maravilloso, con este poco caos que hemos hecho en esta... Eh, en este montaje ya hemos vuelto a meter cosas En nuestra caja negra Posiblemente las vayamos a volver a sacar en un futuro Para eso son los experimentos de Escadigital. Digital ¡Hala! ¡Adiós, Gaiska! Y ya que Ya hemos dejado a de Gaiska aquí Pues eh, nada Gracias por ver este vídeo, darle al like Si os ha gustado esas cosas, nos lo recomendáis Entréis en nuestro Patreon, también en la página web www.escadigital.eus Y... Y un saludo y hasta la próxima.